Hola gente de Youtube. El día de hoy estamos en un video muy especial, porque hoy presento. 10 curiosidades sobre Javier Merino. Número 1. Su nombre real es Javier Leonardo Merino Reyes. Número 2. Javier vive en el hermoso país de Chile en la ciudad de Chillán. Número 3. Su cumpleaños es el 3 de mayo. Nació en el año 2009, o sea que faltan exactamente 7 meses para celebrar otra vez su cumpleaños. Número 4. La comida favorita de Javier es el arroz blanco. Número 5. Según Javier, su género favorito de música es la electrónica. La cual también me gusta a mí. Perdón por interrumpir, pero aquí viene el drop. Perdón por la interrupción pero me encanta esa canción ahora si sí, continuemos. Número 6. El miedo más grande de Javier son los perros. Ya que él nos cuenta que cuando era pequeño le mordió uno en el pie. Número 7. El personaje favorito de The Old House de Javier es Samiti. Número 8. El país favorito de Javier es Argentina. Me cuenta que le gusta el país por su cultura, gastronomía, por el ámbito deportivo, y por Diego Maragona. Y bueno que más se puede decir de Argentina que es hermoso y por esas razones le encanta a Javier ese país. Número 9. La actual pareja de Javier Merino es Kiara Ite, que también le tengo preparado un video para ella. Número 10. Esto no es una curiosidad más bien es un hecho. El hecho es que Javier Merino es un gran amigo que te puede apoyar en las buenas y en las malas situaciones que tienes. Así que si tú tienes a Javier como amigo valoralo y nunca pierdas su amistad ya que amigos como él nunca más se vuelven a encontrar. Bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy. Perdonen porque el video duró poco pero es mi primera vez subiendo vídeos de este estilo así que fue lo máximo que pude hacer. Yo me despido adiós.